Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Profesor, eh, Pedro Sánchez dio un discurso donde parecía que vivíamos en Jauja, pero ¿verdaderamente España vive en Jauja o vive en una auténtica pesadilla? Bueno, miren ustedes, la verdad es que tengo que decir que eh, eh, Santiago Abascal... Estuvo enormemente brillante, eh, probablemente la vez que más brillante le he visto, atacando las mentiras de este personaje siniestro que miente en todo, eh, que cuenta las cosas que nadie le pregunta y, eh, y, y sobre todo que lo hace con una desvergüenza absoluta y total, una mendacidad nunca vista. Miren ustedes, ya les he dado eh, en varias ocasiones cifras que demuestran lo contrario. Pero hoy, además de las grandes cifras, voy a entrar en la microeconomía en una encuesta que ha hecho la OCU, que es pavorosa, porque eso probablemente eh, ustedes lo entiendan mejor. Bueno, primero, primero España es el país, según la OCDE eh, decía en enero, de los 40 países que monetariza la OCDE, es el país que más se ha. las familias se han empobrecido más. El año pasado, nueve de cada diez familias se empobrecieron. Es el que peor gestión económica ha realizado y es el que más paro tiene. Por ejemplo, este miserable eh, dice que eh, utiliza. Para medir el paro hay dos cifras. Una, el paro registrado, que eh, es la que se publica todos los meses y que no hay ningún estadístico ni economista serio que la emplee porque es absolutamente falsa porque se manipula de una manera escandalosa y luego la, la encuesta de población activa bien la encuesta de población activa la la, la primera da 2,9 millones de parados la encuesta de población activa la última 3,1 pero es que es que resulta ¿eh? que eh, eh, el AIREF ...acaba de decir que el número de parados, don Jesús Ángel, es de cuatro millones, de 4 millones... ...por la forma de calcular, eh, la forma de calcularlo, o sea que fíjense ustedes... Un tiparraco que presume de que tenemos 2,9 millones cuando tenemos 4 millones. Eh, si luego al final me da tiempo les explico el porqué. Pero eh, ahora quiero entrar en, en, en otra cosa porque eh, esto tal vez lo entiendan mejor que eh, una cifra eh, general y global como la que les estoy diciendo. ¿Mm? Esto es una encuesta que ha hecho la OCU, la Organización de Consumidores Usuarios, en la que dice que los españoles, esta es de hace unos pocos días, que los españoles han entrado en régimen de supervivencia. cuéntenos cuatro... ustedes, don, don Roberto, por qué los españoles han entrado digamos, en régimen de supervivencia y cuáles han sido las causas. Bueno, eh, vamos a ver, las causas han sido una desastrosa eh, política económica. ¿eh? Eh, pero si me deja, yo les, le, le voy explicando punto por punto lo que, eh, eh, lo que significa el régimen de supervivencia. Para empezar, una de cada cuatro familias es decir, 6 millones de familias viven por debajo del umbral de la pobreza. Solamente somos el tercer país de la Unión Europea en familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Mm? Eh, los salarios, el año pasado, perdieron 4 puntos de poder de compra. El salario… Eh, me, el Roberto, salario... vamos más rápido porque si no se nos acaba el tiempo. Bueno, pues entonces vamos a ver. El salario de 6 millones de pensionistas, que son más de la mitad, está, eh, está por debajo del salario mínimo interprofesional. Y mire, eh, les voy a dar unas cifras que, para que lo vean mejor. Eh, para pagar el gas y la electricidad hay un 53% de familias que no tienen que les cuesta mucho pagar el gas, la electricidad y el agua. Para comprar frutas y verduras el 42% tiene dificultades. Para comprar carne y pescado el 48%. Para comprar pasta, arroz, aceites y lácteos el 40%. Pero es que estos canallas eh, con la nueva individua que han puesto al frente del INE nos dice que tenemos la inflación menor de Europa. Eh, la Unión Europea ha dicho que va a estudiar el cambio que ha habido, que luego no harán nada porque son una panda de corruptos. Bueno, ¿sabe usted, don Jesús Ángel, queridos amigos, lo que dice la OCU, que, eh, que mmm, se ha incrementado el coste de la cesta de la compra de las familias españolas en un 16 y 16,5%. Un y 16,5% frente a un 3,5% que dicen estos canallas. Pero ¿cuál es el problema? El problema de Don Jesús Ángel es el que le digo siempre. ¿esto ¿Por qué no lo dicen los del PP? ¿Por qué no le acusan? ¿Por qué no le...? A... Porque estas son cifras oficiales. Don, don Roberto, no lo dicen los del PP porque se lo dejan a usted para que lo diga. Bien, pues la, los que peor, los que peor eh, lo han pasado y están pasando y van a pasar son los jóvenes de hasta 30 años. ¿eh? Hasta 30 años. Hay 539.000 jóvenes en, por debajo del umbral de la pobreza. ¿eh? Y me, bueno, me, el, el, el, para ellos... Eh, la situación primero de pobreza y luego después es la esperanza de encontrar trabajo un trabajo digno es que es prácticamente nula entonces queridos amigos jóvenes que es el, el rango de edad de 18 a 30 años lo que preguntó la OCU bueno están siendo ustedes son los, el peor país el peor país de la OCDE en, par, en, ...en paro y en pobreza juvenil... Mm. Si ...ustedes son capaces de votar al PSOE... ...de votar a Podemos... ...o a votar a la analfabeta... ...Yolanda Nada... ¿eh? ...pues ustedes sabrán lo que hacen... ...pues efectivamente don Roberto... ...ellos sabrán lo que hace... ...don Roberto Centeno, muchísimas gracias... ...por haber estado en el Mundo al Rojo... ...y habernos abierto los ojos... ...una vez más con su... ...excelente explicación... ...pues muchas gracias... No, eso es mucho. Sí.